...de mirar mucho para la pantalla... ...acabas perdiendo visión... ...pero no solo ...porque cada vez veas peor... ...porque tiendes a mirar hacia adentro... ...en la vida normal... ...en la vida fuera de los ordenadores... ...cuando tú sales a la calle... ...o haces cosas de persona... ...miras a... ...diferentes distancias... ...cuando miras a la pantalla de un ordenador... ...miras a una sola... ...es más cuando ¿qué pasa cuando eh, te sientes herido en tu interior tiendes a mirar hacia adentro ¿Qué pasa? a mirar hacia adentro ojos muertos ojos muertos no miras a la gente eh, evitas el, el contacto ocular evitas el contacto cuando tú estás seguro de ti mismo Tienes una mirada penetrante Que penetra Cuando Tienes la seguridad De que No vas a ser lastimado O no estás pensando en eso O estás bien contigo mismo Miras a la gente Miras a la gente Miras a la gente Y expresas tu auténtica naturaleza te expresas a ti mismo a través de la mirada